Somos la familia Cela Sebane, en el centro Pepita Seovane, madre de tres hijos represaliados por el fascismo, que se ha recorrido todo el estado visitando cárcel tras cárcel. A su lado Suso Cela y Paco Cela, dos expresos políticos del PCR y de Lograpo. Que hoy estamos aquí para hacer un llamamiento a la solidaridad activa y militante con Pablo Hasel, porque a Pablo lo quieren encarcelar por denunciar. Que ningún guardia civil pagó por, la... por lo de 16 inmigrantes asesinados a balazos de goma. Ahora llama democracia a esto. Que miles de ancianos pasan frío y no tienen un techo seguro, mientras monarcas dan lecciones desde palacios. Que hace dos años Isabela Fadicio fue exterminada por comunista, negándole al Estado la asistencia médica en prisión. Quisieron silenciarte exterminándote y jamás podrán hacerlo, porque tu voz son los gritos de, lo de las desesperadas. Quiere mandar a Pablo a prisión para amordazar la voz, que alto y claro denuncia. Que sus libertades son papel mojado. Que crece la opresión y la explotación a pasos gigantados, Que los presos políticos sufren regímenes de exterminio. Que la monarquía es una institución, ...corrupta hasta la misma médula. Que le llaman democracia a lo que no es sino fascismo desnudo. La lucha por la libertad de Pablo... ...es una lucha por los derechos... ...y las libertades democráticas. Que lo que le está pasando a Pablo... ...nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por ir a la huelga a defender el pan de tus hijos. Por ir a una manifestación o querer parar un desahucio. Por solidarizarte con los presos políticos. Por decir en alto... ...que los borbones son unos ladrones... O ...por manifestar que odias al fascismo y a los fascistas... ...y a los banqueros y empresarios que nos chupan la sangre... ...todos con Pablo Hasél... ...todos con Pablo por la conquista de los derechos y libertades democráticas... ...por la amnistía total de los presos políticos... ...por la libre autodeterminación de los pueblos oprimidos por el Estado español... ...que se desate una riada de lucha obrera y popular que no traigo al Estado hasta conquistar la República Popular. Venceremos. Ya está, ¿no? Li libertad, Pablo Hasel. A ver. Liber libertad, Pablo José, porque tiene razón todo lo que dice. Y si no que me lo digan a mí, que he recorrido todas las cárceles españolas defendiendo a mis hijos porque estaban en un, luchando por lo, por lo mismo que está luchando Pablo. Así que libertad para Pablo y para todos los oprimidos y por todos los que dicen la verdad. Amnistía total.